Bueno, pues Buenos días eh, a todos. Eh, bienvenidos a esta Escuela de Alcaldes, tanto a los eh, que estáis presentes en la sala como todas aquellas personas que están eh, asistiendo a esta, a esta primera Escuela de Alcaldes del año 2023 a través de, de Internet. En primer lugar, eh, pediros disculpas por el retraso, pero la verdad es que está siendo un día muy complicado después de un puente, eh, como sois eh, la mayoría de alcaldes, pues eh, sabéis que hay plenos en todas las corporaciones locales para eh, el sorteo de las mesas. Por lo tanto, esta mañana había sorteo y cuando ha acabado el pleno es cuando eh, pues, eh, hemos podido completar esta, esta mesa. Yo, en primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia a esta Escuela de Alcaldes que desde la Consejería de Medio Ambiente se viene desarrollando ya eh, desde hace 20 años con, eh, con estos eh, premios y que intentan fomentar el desarrollo sostenible en aquellos eh, municipios menores de, de 5.000 habitantes. Eh, para mí, como delegado territorial de, de Palencia, en este caso, pues es eh, un orgullo ...ver que la provincia de Palencia en todas las ediciones... ...siempre tiene algún, algún premiado, ¿no? Y en esta ocasión, pues eh, el premio ha recaído en, en dos localidades... ...una de ellas, que vamos a presentar después... ...es de la Asociación Cultural de Villa Bermudo de, de Ojeda... ...un proyecto que después conoceremos y que es una maravilla que ha contado con la colaboración también de instituciones y que bueno pues eh, ha merecido esa, esa mención. Con otro premio también para la provincia de Palencia en la localidad de Amayuelas de Abajo, que veremos eh, allá por el mes de septiembre en otra nueva celebración, jornada de la Escuela de Alcaldes. En la mesa eh, me acompañan en primer lugar la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles eh, Armisen, también me acompaña el alcalde de Herrera de Pisuerga, gracias Francisco Javier Fernández y, por supuesto, la responsable de la Asociación Cultural de Villa Bermudo, María Alcubilla, que es la que después nos comentará el, el proyecto de, de Caminamos de Villa Bermudo-Ojeda para que todos lo podamos conocer. Y yo, sin más, pues eh, voy a dar la palabra al alcalde de Herrera para que nos dé la bienvenida y después eh, intervendrá la presidenta de la Diputación eh, para finalizar con eh, María y el comentario sobre su proyecto premiado. Muchas gracias. gracias. Alcalde. Muchas gracias. Eh, buenos días. Lo primero, en mi calidad de, de anfitrión, pues es daros a, a todos pues las gracias por asistir. Es importante, porque sin vosotros no, no estaríamos aquí. También, como no, dar las gracias a las autoridades que nos acompañan, a la General de Melco, por favor, el, el, el, el, la Junta de Castilla y León, y a María José e. eh, Presidente de Diputación de Palencia, por acompañarnos en esta sesión. En esta primera sesión que hay este año que le prepara la Junta de Castilla y León, y estamos orgullosos de que sea aquí en Herrera donde se está este comienzo, ¿no? este pistoletazo. Y lo más importante, dar la más sincera enhorabuena a la Asociación de, de, de Bermudo de, de Ojeda por este premio, que creo que es muy merecido y está muy trabajado. Y poco más. Eh, lo único, comentaros que tengo un problemilla, tengo bastante prisa. Voy a hacer la palabra a nuestra presidenta y voy a abandonar la mesa. Luego volveré dentro de unos 40 minutos, porque es lo que me ha la, la reunión más o menos. ...así que muchas gracias a todos por asistir... ...y hizo la palabra a nuestra presidenta. Gracias. Muy buenos, buenos días a todos... Lo ha dicho el delegado, pero mis, las disculpas son mías, que tenía el pleno del sorteo de, de bolas de las, de las mesas y por eso he llegado tarde. Y lo que quiero es agradecer a todos los asistentes y a mis compañeros de mesa a la espera y, y agradecérselo, porque pensé que habrían comenzado. Digo, me incorporo al final. Así que muchísimas gracias y mis disculpas por haber retrasado el acto, que seguro que el alcalde se ha tenido que ausentar eh, por eso. Para mí es un placer, como siempre, estar hoy aquí hablando de dos cuestiones que para la Diputación Provincial de Palencia son fundamentales, que es voluntariado y alcaldes, porque realmente los alcaldes es el mayor voluntariado que hay en el medio rural. Así que eh, lo primero son palabras de agradecimiento. Tengo que agradecer a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Medio Ambiente, al delegado, a todos los técnicos y a todo el servicio... También de Palencia, por haber elegido una junta vecinal de nuestra provincia para iniciar este ciclo en las escuelas de alcaldes de Fuentes Claras y para el reconocimiento a la labor que ha hecho eh, la Asociación de Villa Bermudo de Ojeda. Hoy puede presumir de ser un ejemplo para promover la cultura y para promover y reconocer algunas iniciativas que, además, he tenido la suerte de poder eh, visitar en persona hace unos meses. Eh, la Diputación de Palencia, a través del programa UEBRA, con el que se llevan numerosas iniciativas de recuperación, pues eh, aúna esos dos elementos, que es el voluntariado y, sobre todo, la convivencia vecinal, el reconocimiento de poner en valor algunos recursos eh, locales y hacerlo con el trabajo de todos eh, los vecinos. Y, fundamentalmente, también tiene ese objetivo medioambiental, porque algunas o muchos de los proyectos ...elegidos suponen la recuperación de algunos eh, elementos de nuestros municipios y, y son del entorno o tienen un componente medioambiental muy importante. Como decía, yo misma hace unos meses visité el resultado de este proyecto, Caminando Voluntariado Sostenible en Villa Bermudo de Ojeda... ...y decir que el resultado para nosotros fue impresionante, el cómo se ha recuperado todo... Eh, ese entorno, lo que era y eh, se había convertido casi en una escombrera y se ha recuperado en una zona verde con esa charca, con una imagen eh, muy cuidada. Y sobre todo el reconocimiento a la asociación del Centro Cultural Villa Bermudo de Ojeda por haber impulsado este proyecto. Yo siempre digo que las administraciones tenemos nuestra responsabilidad, pero fundamentalmente es la de apoyar y ayudar las iniciativas que vienen de la propia sociedad, de los propios vecinos de cada uno de los pueblos de nuestra provincia, de ese asociacionismo del que parten muchas veces esas iniciativas, porque realmente las personas son los protagonistas de los municipios y por lo tanto de ellas tienen que partir los proyectos, las iniciativas, etc. Nuestra labor es ayudar, es colaborar y es que, bueno, también hacerles visibles cuando se llevan a cabo con este reconocimiento. Por eso, decir que nosotros vamos a seguir con nuestras convocatorias del programa Auebra, que eh, cumple 11 años y que pasamos de una partida presupuestaria de 27.000 euros en el año 2012, como una experiencia a, a recuperar, y que realmente pues este año, que ha habido dos convocatorias, hemos llegado hasta los 350.000 euros euros en proyectos cuyo origen son los propios vecinos de los pueblos. Por lo tanto, os animo a todos a que participéis en estos proyectos que no solo tienen esta recuperación medioambiental, sino que también sirven siempre para mejorar esa convivencia vecinal y seguir apostando por los pueblos de Palencia y que contéis con la Diputación Provincial, que para eso estamos y, además, Intentamos siempre sumarnos a esos proyectos y a esas ideas. Así que, enhorabuena a la asociación y seguir adelante a por el siguiente proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues eh, a continuación vamos a escuchar ¿no? a María, que nos eh, presenta este proyecto de una entidad local menor, que ha contado con ayuda de instituciones, pero que fundamentalmente ha contado con la ayuda de los miembros ¿no? de la asociación, que es lo más lo más importante. Yo quiero agradecer a la Diputación la labor que está haciendo de apoyo al desarrollo sostenible de los pequeños eh, municipios y a una iniciativa como esa WebRa que yo creo que eh, ha constituido y constituye un hito recobrando algo que se hacía hace muchos años, ¿no? que era la colaboración de todos los vecinos para realizar eh, algunas algunas obras necesarias eh, para el bien común. Y en este caso, bueno, pues eh, obras destinadas a mejorar nuestro entorno medioambiental y mejorar el desarrollo sostenible. Hoy vamos a escuchar un ejemplo claro de, de, de estas actuaciones y yo estoy convencido que a todos nos va, nos va a encantar. Bueno, pues María, cuando quieras. ¿eh? Y si te parece, te vamos, nos vamos a sentar enfrente para poder disfrutar de la, de la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, ya lo han dicho ellos, que es, al final queremos daros las gracias por estar aquí, por asistir y formar parte de un encuentro pues muy importante para Villahermudo y para, para los espacios rurales, sobre todo, y porque se trata de, de dar una gran visibilidad a la, a la cultura de nuestros pueblos y, a, y al esfuerzo de, de las gentes. Nos hace especial ilusión que el pistoletazo de salida esté aquí, en, en Herrera, pues... Eh, ...por parte de, de Villa Bermudo y que, bueno, seguro que saldrán ideas muy positivas que este y otros pueblos podrán aprovechar. Después a Mayuelas y todos los que han sido premiados y además se hace una sinergia de relaciones muy importantes... ...que luego nos sirve a nosotros para, para poder seguir haciendo cosas. Eh, bueno, antes de nada sí me gustaría comenzar esta presentación, sobre todo dando importancia a las herencias y a, y a los legados, porque al final... Eh, lo que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos ha sido una pertenencia a un pueblo y eso es una herencia eh, tremenda el origen de todo esto es pues, pertenecer precisamente a un lugar pues a un, a un espacio que se, que se hereda y que lleva implícita la historia de nuestros antepasados y las, y las ganas de, de querer venir a, a, un, a un espacio, a un lugar en este caso pues para nosotros es Villar Mudo, un espacio palentino que, que ¿qué vamos a decir nosotros? pues gran, con gran orgullo lo llegamos, lo llevamos a todos los sitios mi abuela era de Villarmudo, y yo, como muchos otros de mi quinta, pues tuve la, la suerte de, de conseguir esta pasión por, por este rincón palentino y ahora somos nosotros los que trasladamos a nuestros hijos, a sobrinos, pues las ganas de venir al pueblo y a trabajar, que, que haya vida en él todo, todo el año y, bueno, creemos que es una buena herencia. De estas ganas, precisamente, salió la Asociación Centro Cultural Villarmudo de Ojeda a finales de 2018, más o menos, pues cuando acaba el verano siempre nos trae la, la morriña de bueno, pues que bien hemos pasado, estamos cabizbajos en la plaza del pueblo sentados recordando un poco todo lo que había sido la, la andanza veraniega y, y con pena de tener que irnos muchos a, a nuestras ciudades y a sitios que es que, pues que había que trabajar. Pero como se está también en el pueblo siempre entran esas ganas. Y ese año pues algo cambió. Después de, de recordar las batallitas y decir, jolín, ¿por qué no nos tocaría la lotería para no tener que marcharse del pueblo, no tener que ir a trabajar más? Pues dijimos, ¿y por qué esta vez no hacíamos, hacemos algo diferente? Y entonces decidimos montar una, una asociación para que principalmente hubiera actividad y vida do, eh, durante todo el año en, en el pueblo. Bueno, pues casi cinco años después y mucho esfuerzo, estamos aquí con varios premios conseguidos, aparte de los de, de Agüebra, eh, y compartiendo espacio con administraciones que, bueno, en este caso sí, porque pilla más cercana eh, la Diputación de Palencia, pero hay administraciones que no sabían dónde estaba Villa Armudo o otras asociaciones. Y es para nosotros es, vamos, un orgullo poder llevar el nombre de Villa Armudo a, a otros por, nuevos lugares y conocer de forma recíproca otros también. Yo creo que sí que mereció la pena venirse arriba ese, ese final de verano de 2018. Y bueno, pues como toda historia que se precie, siempre también ha tenido capítulos más complicados, no nos vamos a engañar. Nosotros hemos tenido que oír al empezar que, bueno, os vais a quemar antes de empezar, a que vienen estos ahora a mover nada, eh, pues seguro que atropan agua a cambio, estos forasteros que pintan, bueno, pues cosas de la solera también de los pueblos que también forma parte de, de la rutina y que mmm, no pasa nada, no hizo nada más que otra cosa que, que darnos mucho más fuerza para poder pelear y pronto esas frases tornaron a, pues qué bien lo estáis haciendo, estáis trabajando fenomenal. ...y es admirar el cambio que ha dado el pueblo. Yo creo que, que el trueque fue, fue positivo. Ahora mismo somos 263 socios y además de todas las edades. Tenemos actividades, como he dicho, durante todo el año... ...y además de mantener los proyectos que se han realizado ya... ...estamos trabajando en otros para, para desarrollarlos... ...y tener una agenda organizada de actuaciones. Y que, bueno, que Villar Mudo luzca como, como creemos que se merece. El paso hacia adelante definitivo vino con Agüera 2019 y desde el Ayuntamiento de REA nos propusieron eh, hacernos cargo de este formato, con que es una ayuda al voluntariado y a y, y asociaciones para, precisamente para esto, para hacer tareas que, que sean positivas y, y sobre todo, muy, muy notorias para el desarrollo sostenible. Eh, tras unas dudas iniciales, elegimos un proyecto que era pues, un poco ambicioso, la verdad. La ayuda económica que se destinó a Villarmudo fueron unos 3.500 euros, pero la respuesta de la gente no tuvo precio. O sea, abordamos la recuperación de la antigua charca. Eh, con el paso de los años se había convertido, como ha dicho la presidenta, en una especie de escombrera y en un cúmulo de, de mala vegetación que es que hacía que no se viera ni zorita, que cuando vayamos a, a Vía del uno lo vais a comprobar. Es un pueblo que está a menos de dos kilómetros, ahora se ve perfectamente, pero en su día no se veía de toda la maleza que, que había. Reciclamos bancos, pusimos mesas y asientos con, hechos con viejas vigas, palés, recogimos piedras de nuestro propio entorno y traviesas usadas para crear una gran jardinera central que bueno luego ha ido evolucionando. Plantamos árboles acotando la zona y fuimos haciendo turnos de riego porque ahora, como vais a ver, están las obras ya iniciadas gracias al apoyo del Ayuntamiento para meter el riego ya más eh, profesionalizado. Pero en ese momento no teníamos ni siquiera la, la llave, la arqueta cerca para poder eh, conseguir el agua. Entonces, pues con ayuda de algún tractor, de un depósito que nos dejaban los vecinos, nos íbamos turnando. No contentos con esto, pues al final allanamos también la era de al lado, que hacía las veces de campo de fútbol. Bueno, es un poco ambicioso también decir esto, pero bueno, era nuestro propio campo de fútbol y ahora está más cerca de parecerlo. La verdad, allanamos, volvemos a plantar césped y ahora ya los, los niños nos han dado su aprobado. Así que yo creo que, bueno, una cosa hecha. El proyecto no acaba ahí y ya puestos en faena, pues creíamos que era una buena idea abordar otras zonas de, del pueblo y construimos grandes jardineras que, que se han colocado en la plaza del centro. Restauramos también bancos, instalamos un vallado perimetral en toda la zona de, la, de, de, de, de, de, de juegos infantiles porque, bueno, ya lo veréis, esos... Esos columpios ahora mismo son de más o menos de los años 80, están con arena y, y ahí se pues, entraban todos los perros y los gatos a hacer sus necesidades y pues, decidimos hacer ese, ese vallado, un parche por lo menos para que aguantara unos años más. Eh, lo que hicimos también fue hacer una, una zona jardinada en una bajante de una calle eh, aprovechando plantas y, y apero, antiguos aperos también de labranza que hicieran las veces también de, de ornamento. Y luego una, una vasija también de la que sale una cascada de hiedra, dando un espacio bastante bonito. Como la realidad superó con creces las expectativas de un primer momento, el presupuesto final fue bastante más elevado al que se nos concedió. Pero he de decir que esto forma parte de la magia del voluntariado, que no notamos ese, ese aumento de presupuesto, porque mucha gente hizo donaciones, puso puso sus propios bueno, pues recursos que igual en otra, de otra manera habrían acabado en el punto limpio o... ...o la basura, y decidimos darles una segunda vida. Es decir que, al final, lo de Agüebra es un conjunto, un espíritu... ...no solamente unas cifras. Y eso también eh, queríamos transmitirlo al resto de pueblos... ...porque si se quiere se, se puede hacer muchas cosas... ...con recursos que igual ya, vamos ya por olvidados. Fue un trabajo muy duro. O sea, y dimos ahí muchísimo esfuerzo, pero la verdad es que se hizo llevadero por la gente. La gente respondió con muchísimas ganas, invirtiendo los fines de semana, las vacaciones... E incluso cambiando días para poder juntarlos y hacer el trabajo casi más seguido. Y bueno, tampoco faltaron las risas, que nos, nos hicimos buenos almuerzos y, y diciendo, madre mía, en qué embolado nos hemos metido. Pero bueno, eh, debimos de hacerlo bien porque conseguimos ser ganadores de auebra Fíjate, Villadermudo, no, si hace poco no, no pensábamos que íbamos a tener una asociación y de repente hemos sido ganadores de auebra Vaya chute de energía. El sueño de, de impulsar el pueblo comenzaba a hacerse realidad y bueno, pues fue otro escalón. Nos animó mucho también ver cómo el Ayuntamiento de Herrera pues, realizaba obras necesarias eh, de mejora en el pueblo, como la del edificio del centro, que mm, llevaba también ya mucho tiempo que iba necesitando la fachada un poquito de, de reconstrucción. Y la verdad es que el resultado también ha sido muy, muy bonito, muy positivo. Eh, luego también ese verano era el primer verano de la asociación y, claro, no todo iba a ser trabajar. También teníamos que organizar una agenda de actividades bastante repleta, para que se nos diera la credibilidad y la fortaleza que se nos pedía, porque la gente de los pueblos, como ya sabréis, sobre todo las administraciones, son muy exigentes y eso también está bien. Eh, conseguimos también este reto pues, con planes y gustos para todas las edades, pero sin querer lo habíamos puesto el listón súper alto y claro, quedaba los, los años siguientes. Entonces, por eso decidimos embarcarnos a la vez en otro, en otro proyecto. La financiación esta vez venía por parte de, de la Fundación La Caixa y Caja Burgos, que trabajan con el Aula de Medio Ambiente de Palencia, la verdad es que hacen cosas... ...muy buenas... ...allí conocimos a gente maravillosa... ...y que luego esa gente nos ha llevado en otras personas... ...como David... Bueno, ...acabo de conocer a Pablo... ...pero seguro que será la primera de muchas... ...y vamos... No, la, ...la energía no puede ser más buena... ...nos enseñaron muchas cosas... ...porque al final nosotros veníamos un poco de, de novatillos... ...y la verdad es que... ...que se, se hicieron cosas... Que, ...que se podían hacer con pocos recursos... ...pero a la vez... ...la mejora medioambiental era muy notable... Y entonces, pues a partir de ahí conocen, conocimos a, a Alicia del de Aula de Medio Ambiente, que nos guió también mucho, y nos enseñó pues a hacer, a la, hacer las cajas nido, colocarlas, a la construcción de, de hoteles de insectos, a limpiar la maleza de forma selectiva, sin tener que meterse en zonas donde crece la fauna y la flora autóctona. Y, y sobre todo, pues también eh, saber cómo tratar los escombros que se, que se retiran, porque no sé si los, lo veis en otros pueblos, seguro que sí, pero bueno, también en Villalmudo lo vais a ver cuando vayamos, hay muchísimo problema de, de escombro. O sea, al final se piensa a la, ciertas personas que en el pueblo todo vale y no es así. Entonces, nosotros muchas veces limpiábamos por un lado y nos encontrábamos escombro de, de otras zonas pues, donde habíamos limpiado. Y eso se había convertido en un problema. Entonces quisimos dar más caña, por así decirlo, en, a la zona, a la, a la parte medioambiental, de recuperación medioambiental. Eh, además de estas tareas, pequeñas tareas eh, que os he comentado, hicimos también la recuperación de un manantial natural que hay al lado del río Burejo, que bueno, es un agujero básicamente, y quisimos construir un apeadero para, para que fuera más fácil bajar a coger, a coger agua. Sí que tardamos más de lo previsto porque la, los permisos de confederación ya sabéis que van como van, pues al final las administraciones tienen también su, su burocracia y tardó en llegar y como nos pilló por medio de la, la pandemia, pues bueno, tardó, pero al final se, se hizo. Y como os decía, llegó el 2020 y nos dio una lección, por desgracia, de, de lo injusta que es la, la vida a veces y, y nos paralizó muchos de los proyectos que teníamos eh, previstos. Apostamos de nuevo también por la ayuda de, de Caja Burgos y Fundación La Caixa y eh, para el voluntariado medioambiental y en esta ocasión, que lo veréis después, optamos por dar un cambio radical a lo que nosotros conocemos como el corral de las burras, que hacía las veces de patio de las antiguas escuelas. Entonces ahí también pues, se, cono, se colocaban eh, los burros eh, de los maestros que venían a dar clase y bueno se queda un poco coloquialmente ese, ese nombre. Eso también se había convertido en una zona de acumulación de, de basura, maleza, con el paso de los años está completamente abandonado. Y bueno, luego veréis el resultado, pero creo que ese ha sido uno de los mayores cambios que se, que se ha hecho en Villa Bermudo, porque ahora lo que hay es un jardín de plantas melíferas, a ambos lados de un camino que está hecho con losa blanca, y bueno, que invita a, al paseo, al a pasar ahí tiempo, y, y es un espacio que para nosotros nos, nos llena de orgullo porque fue muchísimo el esfuerzo, fue muy grande... Se nos pasó también de presupuesto de la ayuda de, de la subvención, pero lo salvamos. Esto como las mejores casas, Dios aprieta pero no ahoga. Y luego, eh, también arreglamos los muros de la entrada y así hablando con la gente, porque al final lo que se consigue hablando con la gente es, es algo maravilloso, nos regalaron una verja. Fíjate, un vecino de, un amigo de, de, de un vecino de Vía Hermudo dijo, voy a cambiar... La verja de, del garaje, ¿os interesa? Ah, pues sí, pues en Villa Mudo, sí la arreglamos y nos fue, nos fue perfecto. El espacio a, para la entrada y ahí está colocado. En 2021 eh, el Ayuntamiento de Herrera sacó presupuestos participativos. Es un formato también que nosotros no habíamos experimentado nunca, pero que nos vino fenomenal. Y entonces en Villa Mudo lo que hicimos fue, eh, había un espacio que, que estaba completamente, o sea, sin nada, gravilla, y, y decidimos intentar recuperar un antiguo potro que hace ya muchas décadas que ya no existía, pero... En ello, no, ello nos pusimos. Se eh, contrataron los servicios de construcción hasta donde llegó el dinero que dio el Ayuntamiento de Herrera y el resto, el resto corrió a nuestra cuenta. Fue también un largo esfuerzo. Aquí eh, invertimos muchísimo tiempo y nos encantaría que esta tarde vierais el resultado porque es que vamos, creemos que, que realmente merece la pena. En 2022 decidimos no solicitar ninguna ayuda porque teníamos iniciadas varias obras y, y mejoras en el pueblo por nuestra propia cuenta la creación de unos eh, cubrecontenedores que, que mejoren la estética la funcionalidad, la funcionalidad de estos espacios y bueno, ya veréis que están iniciados pero se acabarán durante todo este año porque est estamos en ello. Y además Herrera de Pisuerga en 2022 pidió a Huebra y entonces al pertenecer a su ayuntamiento tuvimos que desechar esta, esta opción, pero bueno, que nosotros encantados de que, la, de que se pidan ayudas de este tipo por, por todos los pueblos, vamos o sea, que no es un, un pensamiento negativo, sino todo lo contrario sí que es verdad que, bueno, esta petición va directamente a la presidenta nosotros sabes que somos un caso especial porque Villa Bermudo no somos pedanía eh, no tenemos ayuntamiento propio y, y bueno, pertenecemos a Herrera. ¿qué pasa? que nosotros tenemos sentimiento de pueblo y, y tenemos una sinergia de pueblo eh, hay sitios en los que quizá ...debería mm, plantearse la opción de que aunque se pida para Herrera de Pisuerga... ...que esto, estos programas de agua son siempre muy positivos... ...y pensamos que se debe de hacer siempre... ...pues que se contemplara la opción de hacer unas subpartidas... ...para estos casos como los nuestros... ...que podamos pedir mm, Herrera de Pisuerga y Villarmudo... ...a la vez un programa de web, ...que quizá legalmente y administrativamente pues es un poco complicado... ...pero os lanzamos la pelota, es imposible... Ah que, no ah, que no es imposible. Vale. Pues sí, lo lanzamos porque al final pues habrá realidades como las nuestras. Pues nos alegramos porque es verdad que habrá años en los que coincidamos y, y sería perfecto que Herrera y Villa del Mudo pudieran llevar a la vez paralelamente sus propios proyectos de, de voluntariado. Bueno, pues eh, después de un verano cargado de actividades también, pues que aprendimos a hacer quesos, chorizos, la gente mayor enseñó a la gente de otras edades a hacer ganchillo y eh, eh, tuvimos taller de Tai Chi, de, de emociones mm, y de RCP, tuvimos un montón de, de opciones. Decidimos presentar nuestras mejoras a los premios autonómicos de Fuentes Claras. Pues si suena la flauta, que lo veíamos como algo lejanísimo. Pero bueno, pensando que era una utopía y mirad por dónde, la vida nos sorprende de nuevo y, y estamos aquí sentados, un grupo de personas movidos por la ilusión de conseguir el objetivo de llevar Villa Bermudo más allá de la, comerca, en la comarca de La Ojeda. Y bueno, era difícil, pero, pero como veis no es imposible. Todo tiene un porqué y son las, las ilusiones compartidas, que al final funcionan como gasolina que prenden fuegos que no se pueden parar. Llega un momento importante con las elecciones, ahora mismo se dan a la vuelta de la esquina, y bueno, desde nuestra asociación eh, queremos hacer una petición muy clara, porque venimos de años atrás en los que hemos visto de todo y, y somos pueblos que necesitamos mucha ayuda. Pase lo que pase, por favor, pues queremos que el que se siente a gobernar nunca pague ese fuego que hablábamos de, de fuego de la ilusión. Porque un pueblo y una comunidad que se siente escuchada paga con la misma moneda. Ya lo veis. Y bueno, nosotros al final, con la ilusión, somos capaces de, de hacer brillar con, luz, brillar con luz propia un espacio como el nuestro que creemos que así debe ser. Aprovechando los recursos y las inversiones y las subvenciones que, que las hay. Y sobre todo la ayuda de los vecinos. O sea, el diálogo con los ciudadanos debe ser siempre la prioridad porque, pues como he dicho, una, una comunidad que se siente escuchada corresponde con la misma moneda. Y la España rural necesita ahora mismo mucho, mucho, mucho a esa gente motivada, que sea capaz de llevar el nombre de sus pueblos a los primeros puestos de todos los premios, que insistan en favor de la vida rural. Y bueno, el buzo de trabajo creo que nos lo tenemos que poner todos, cada uno aportando desde su, desde su posición y desde su posibilidad, sin poner trabas al vecino ni al que piensa diferente, por supuesto… Y yo creo que distintas ideas, trabajando con un objetivo en común, es una apuesta segura por un futuro prometedor, que, que estos rincones castellanos lo no necesitan. Desde vía Mudo estamos encantados de compartir esta experiencia con otros municipios y asociaciones que hemos conocido y, y queremos seguir conociendo, eh, porque creemos que realmente esos grandes lazos generan una, una ayuda tremenda. Y este premio nos llena de energía para seguir soñando con, con realidades complicadas, que son las que nos gustan, pero tan infinitas como nuestras ganas, que desde luego que no han bajado el ritmo. En nombre de la Asociación Centro Cultural Villa Bermudo de Ojeda queremos daros millones de gracias a todos los voluntarios que, que han conseguido este trabajazo, que no tiene otro nombre nada más que trabajazo, desde el que nos ha cedido material, como hemos dicho antes, hasta el que nos ha hecho las tortillas, los almuerzos, que también es un, un, gran, un gran aporte... Y, y bueno, eh, sobre todo los que habéis demostrado una garra increíble y un espíritu de, de convivencia que, que rompe moldes. No podemos estar más orgullosos de pertenecer a Villa Bermudo. Eh, gracias también a quienes han valorado nuestro esfuerzo, al jurado, a Diputación, a la Junta de Castilla y León, y sobre todo por estar también aquí presentes y por compartir este espacio que es sobre todo de aprendizaje. También eh, quiero dar las gracias eternas a los responsables de esa de, de la que os hablaban. Eh, bueno, luego también veréis que hay puntos estupendos en, en Villa del para ver los atardeceres, que sobre todo a principios de, de octubre están espectaculares. Bueno, pues muchos de, de esos responsables de ese legado ya nos miran desde ese, desde ese punto, desde que nacen los atardeceres, y a ellos también queríamos darles las gracias, porque nos han dejado la mejor herencia que podíamos tener, que es nuestro pueblo. Muchas gracias. que nada muchas gracias María que decía que ojalá que ese espíritu que vosotros habéis transmitido aquí en vuestra ponencia y en vuestro pueblo pues se contagie a toda esta gente que está hoy aquí presencialmente y también a los que nos están escuchando a través de, de las nuevas de YouTube a través del canal de la Junta de Castilla y León quiero dar paso también ahora a, nuestro, a Pablo Labajos Pablo Lavajos es consultor de Sostenibilidad Ambiental y Educación Ambiental. Eh, nos va a acompañar en estas jornadas de Escuela de Alcaldes. En estas tres primeras nos va a abordar el desarrollo sostenible desde tres ODS. En este caso, la primera va a ser eh, el objetivo de desarrollo sostenible de Planeta, la parte más ambiental. Eh, ahora nos dará una pequeña pincelada y luego estaremos con él en una dinámica que, por desgracia, no vamos a poder transmitir online porque es muy complicado transmitir eh, una parte dinámica en dos salas, tres salas a través de, de online. Pero bueno, espero que por lo menos la gente que nos está viendo que se anime también a estar presencialmente porque lo que aquí se vive, la experiencia que se vive aquí los contactos que se hacen, eso solo es eh, presencialmente. La parte humana que nos diferencia de otras eh, modalidades online. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ana, eh, María, perdona. Luego vamos a abrir una parte de debate. Eh, espero que haya preguntas a través del chat de la Junta y también los que están aquí viéndonos que puedan plantear alguna pregunta que se hayan, si se han quedado con alguna duda. Nada, Pablo, te dejo con ello. ¿Ahí mejor? ¿Sí? ¿Estaba apagado? Bueno, pues disculpas a, a quienes nos seguir desde Internet si estaba apagado. Ahora ya lo tenemos funcionando. Decía que nos planteamos conocer la sostenibilidad ambiental y empezamos a hacerlo desde, esa, desde ese hotel de insectos. Y lanzo el primer mensaje que le podríamos, hablando directamente, digamos, con nuestro entorno cercano, si tuviéramos eh, alguna manera de hablar con él, le diríamos yo gano si tú ganas. ¿vale? Y la idea es esta, yo gano si tú ganas, porque en este proyecto de Villa Ojeda, veis todas estas acciones ambientales, el hotel disecto, las cajas nido que decían, eh, las plantas melíferas que hacíais en ese corral de burras, ¿verdad? El, la recuperación de ese manantial, de esa fuente, eh, de esa acequia que está en, en proyecto, el, el traer ese contenedor de envases que, que, que, que hacía falta, la señalización de las escombreras, todas estas acciones, eh, eh, desde luego, han, van en favor del medio ambiente pero vienen de vuelta hacia los habitantes de Villavenudo, de Ojeda y, y de todo el entorno. Y ese es un poco el mensaje de yo gano si tú ganas ¿no? para, el, para el medio ambiente. ¿Y cómo ganamos, ¿Cómo ganamos los, los seres humanos? Pues os presento a quien nos puede decir esto, que es Bro Harlem Brundland, a quien no, lo, no la conocierais, fue ministra en, eh, en Noruega y fue la encargada de un informe de las Naciones Unidas allá por el año 87, que, que, en el que le encargaban las... Bueno, y estas implicaciones que podía tener eh, del desarrollo pues el medio ambiente, cuando todavía no se hablaba tanto de esas implicaciones, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo ocurre eso? ¿Qué, qué, qué implicaciones pueden, pode, podemos tener? ¿Por qué el medio ambiente realmente nos hace ganar si le hacemos ganar? Bueno, pues eh, si acudimos a la Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice esto, lo llamamos servicios ecosistémicos, servicios que nos provee el medio ambiente cuando le dejamos funcionar. O cuando hacemos que funcione mejor eh, a pesar de los impactos que podemos estar causando en él, ¿verdad? Entonces eh, tendríamos como tres tipos de servicios ecosistémicos que estarían los de eh, aprovisionamiento, los de regulación y los culturales. Y todos estos servicios funcionan siempre que hagamos que ese medio ambiente esté en las mejores circunstancias, que esos ecosistemas puedan funcionar. Hablando de, de aprovisionamiento, pues pensamos por ejemplo en agua dulce, en aire limpio. Cosas esenciales ¿no? para la vida. Pero si pensamos, por ejemplo, en la regulación, y aquí aterrizo la parte del hotel de insectos, podríamos pensar, por ejemplo, en la polinización. Algo esencial para el desarrollo del 75% de los cultivos de los que nos alimentamos. ¿no? Y eso es importante. Eh, porque si ese servicio del ecosistema no se presta, tendríamos que prestarlo nosotros. A ver quién, sea, quién, quién es, el, quién es el, el que sería capaz de polinizar todos los cultivos. ¿no? O incluso, si nos podemos, eh, en el ejemplo de otros lugares, se conocen eh, experiencias de otros lugares, incluso de la península ibérica, en los que agricultores están teniendo que eh, pagar económicamente el servicio del aporte de polinizadores por la parte de otras personas para que sus cultivos puedan ser polinizados y, por lo tanto, tener producción. Entonces, ahí vemos cómo un servicio que aportamos al medio ambiente puede ser retornado eh, para, nuestro, para nuestra sostenibilidad, ¿no? para eh, que los, la generación presentes y futuras pues puedan satisfacer sus, sus, sus necesidades ¿no? y en concreto el de la alimentación, que oye, es de las más importantes, ¿no? Pues ese hotel de insectos os, os, os estará prestando ese servicio y lo prestará en un, entorno, en un entorno amplio. Y esa es la vía por la que nos viene nos viene un poquito de vuelta todo esto, ¿no? Eh, pero entonces, si no hago estas acciones, eh, todos estos mensajes que vamos recibiendo, el medio ambiente se deteriora, no voy a ahondar en la cantidad de mensajes, eh, nos vamos camino de la extinción. Esto es poco menos de lo que muchas veces podemos llegar a pensar, ¿no? o que muchos mensajes nos pueden llegar. Y si hago esto, entonces se salvará. ¿Qué se, ¿Pero qué se salva? ¿Con ese hotel de insectos se salva ya Villavenudo o también Herrera? Eh, ¿o, ¿O se salva toda la península ibérica? Normalmente la dicotomía es algo que nos gusta mucho a los occidentales en esta, en, a la hora de presentar los mensajes, pero la realidad suele estar muy lejos de esto. Y por eso es intentan, importante entender la sostenibilidad y entender la sostenibilidad ambiental en el que esta dicotomía de salvación o extinción no funciona así. Vamos a intentar entenderlo un poquito más, solo un poquito más, y para eso nos van a ayudar las matemáticas. En concreto las de las de este libro de AGB de 1978. Vais a ver que la cosa es muy sencilla, es de sexto, ¿eh? ¿eh? o sea que vais a ver que la cosa es más sencilla de lo que parece. En aquel momento, si recordáis, las matemáticas solían empezar por la teoría de los conjuntos, ¿no? Los conjuntos, todos los años la matraca de los conjuntos en las que nos iban hablando y que había conjuntos de los números, o diferentes conjuntos que se relacionaban entre sí. ¿Y cómo se relacionan entre sí algunos conjuntos? Pues hay, hay varios en los que conocemos, ¿no? O pongo eh, simiente o no recojo, ¿no? Se, sembraré, o, perdón, recogeré solo lo que haya sembrado. Pues eso, bajo ese mismo principio podemos entender la sostenibilidad ambiental. Porque si yo no siembro acciones ambientales de conservación ambiental, difícilmente recogeré servicios ecosistémicos que me aporten sostenibilidad, que me aporten eh, realmente eh, cubrir las necesidades de mi población, de la población cercana o incluso de una población un poquito más, más lejana. Pero todo esto hay que entender que esa relación, si representamos esa relación, claro, entonces si yo hago más servicios, más, si yo aporto más acciones ambientales, voy a recoger más servicios, así hasta el infinito. Bueno, tampoco es eso, ¿no? No es que vayamos a recoger los 7.500 o 8.000 millones de personas en Villa Menudo Ojeda que por, solo porque haya puesto un hotel de polinizadores y sea capaz de albergarlos. No, la, la cuestión no funciona así y por eso la relación entre nuestras acciones para la sostenibilidad y lo que, podemos, lo que puede ser recogido de vuelta no es un continuo, o sea, perdón, no es algo tan eh, dicotómico como, como esa salvación-extinción eh, y es un continuo, pero no es un continuo que vaya hasta el infinito. ¿Y entonces qué es? Pues es algo parecido a esto. Quiere decir que cuantas más eh, acciones ambientales, más servicios ecosistémicos recogeremos. Pero claro, la extinción, bueno, sí, la extinción puede llegar, ¿no? Eh, si, si, si nos metemos a, a, a destruir el planeta, desde luego que podremos llegar, pero desde luego no es algo que será tan sencillo como dejar de hacer un hotel de polinizadores. Lo que sí podremos saber es que cuantas más acciones ambientales, más servicios ecosistémicos y por lo tanto más sostenibilidad ambiental más capaces seremos de sostener la vida humana eh, de nuestro pueblo, de nuestros vecinos y en concreto de esos municipios de Castilla y León. Pero ocurre una cosa que sí que debemos saber. Es cierto que esa dicotomía de salvación-extinción no es cierta, pero también es cierta otra cosa. Eh, cuantos más eh, acciones realicemos por el medio ambiente, más eh, nos, eh, nos será devuelto. Pero también es cierto... Eh, que aunque no sea esa dicotomía de la salvación-extinción, sí que hay algunos puntos críticos. Y algunos puntos críticos en los que por debajo de los cuales tendríamos algunas consecuencias que no serían evitables. Porque el medio ambiente eh, sí que es cierto que, que nos provee de forma natural de muchos servicios, pero que si dejamos de realizar algunas de estas acciones, llegados el, el, el número de población que somos actualmente, sí que es posible que esa curva cambie. ¿No? Y si antiguamente, anteriormente uno, eh, seríamos capaces de sostener esta línea de la sociedad actual, llegado a ese punto crítico, si no ejercemos cada una de esas acciones ambientales que ejemplifican estos proyectos, es posible que las siguientes generaciones no conozcan el, el, el medio ambiente que nosotros hemos conocido hoy con los servicios ecosistémicos que, hemos, que conocemos hoy. Y por, lo ten, y por lo tanto, quizá ese medio ambiente no soporte una calidad de vida como la que hoy soporta. Y por eso es importante cada una de las iniciativas que se presentan en estas jornadas y por eso es importante eh, y colabora con unos objetivos mayores. ¿Qué objetivos? Pues esos objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí aportamos la siguiente: que es no solo si yo gano, tú ganas, sino que si, yo, si, si gana el medio ambiente, ganamos todos. Y ganamos todos a un nivel también global, porque el, los eh, objetivos de desarrollo sostenible tienen eh, esta división, ¿no? en la que hay estos Objetivos de Desarrollo Sostenible dedicados al planeta. ¿Cuáles son? Pues son esos objetivos del agua limpia y el saneamiento, el número 6, de la producción y consumo responsables, de la acción por el clima, de la acción por la vida submarina, de la acción por los ecosistemas terrestres. Y todos estos tienen, eh, no es algo que vayan a hacer solo a nivel internacional, sino que ese hotel de polinizadores de Villa Bermuda de Ojeda está colaborando con ese objetivo eh, como es el de la vida de los ecosistemas terrestres porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un proceso que se denomina de localización. Es decir, cada parte, como son responsables las naciones, sí, pero tenemos que ir en cada ámbito, eh, desde el ámbito ciudadano, desde la, or la organización eh, de, de la sociedad civil en asociaciones, y desde los municipios estarán, estaréis viendo cómo tenéis que gestionar incluso algunos fondos que se dedican estrictamente ¿no? a perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues esa es la forma en la que tenemos que ir distribuyendo todos estos esfuerzos hacia, hacia la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, hemos hecho el viaje de ida, ¿no? el de ¿Qué que conecta ese hotel de polinizadores, ese hotel de insectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Vamos a hacer un viaje de vuelta. ¿Qué puedo hacer para eh, realizar para colaborar con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible del Planeta y qué puedo hacer desde mis municipios. Y vamos a ver esto desde estos seis ámbitos que nos van a abarcar, desde esta ponencia hasta la siguiente eh, dinamización. Ámbitos que os propongo en los que actuemos para que aumentemos los servicios ecosistémicos en nuestros municipios y mm, nos sea devuelto ¿no? eso que le entregamos a la naturaleza. El ámbito de la biodiversidad, del urbanismo sostenible, de los residuos, del agua, del clima, y de la producción y consumo. Os pongo aquí pues, una pequeña propuesta de qué objetivos de desarrollo sostenible podemos estar colaborando con estas acciones, pero sobre todo quiero ir a lo concreto. Quiero ofreceros una batería de propuestas en la que eh, podáis hacer, podáis actuar en vuestros municipios. Vamos a empezar por la biodiversidad, en la que podemos trabajar en las aves, en, la, en los mamíferos, los insectos, el arbolado, la jardinería, los anfibios, los reptiles, o incluso trabajando figuras de protección o, o la gestión de especies. Vamos a empezar con ejemplos concretos. En el ámbito de las aves, ¿qué podemos hacer desde los municipios? Empecemos por proteger los nidos. Allí donde se, donde se da la cría de estos, de estos seres. ¿no? Aquí tenéis, eh, si de alguna manera podemos facilitaros la presentación, que, que, que aquí tenéis, eh, cuando, cuando, podáis, eh, cuando la tengáis, cada una de las imágenes tiene eh, enlazado un proyecto de un municipio que va en esta línea. Entonces aquí tenéis una imagen en la que están... Eh, de una asociación de Valladolid, eh, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza de Valladolid, están delimitando un nido de un aguilucho para que llegado el momento de la cosecha, ese nido no sea cosechado y no pueda llevarse y no se lleve por delante eh, pues las crías, porque gracias, eh, con muchas comillas, esas gracias al cambio climático, estas cosechas, todos lo sabéis se están adelantando mucho y, sin embargo, la cría no se ha adelantado por igual. Y, por lo tanto, el momento de la cosecha llega cuando el aguilucho todavía no ha salido y, por lo tanto, entran... Eh, en, en, en los tornos de estas cosechadoras, ocurriendo la tragedia. Y por eso algo importante que podemos hacer es localizarlos y protegerlos. Proteger igualmente los nidos, por ejemplo, de los aviones, de las golondrinas, de todos estos que nos controlan las poblaciones de insectos que también proliferan con el calor en estas épocas tempranas, ¿verdad? Bueno, pues también podemos hacer esto. Lo mismo que podemos instalar cajas nido, además de proteger los que hay, instalar cajas nido, pero no solo cajas nido eh, de las que se suelen instalar de los páridos, ¿no? de los, eh, pues a lo mejor de, del carbonero o del herrerillo, sino también cajas nido para, para rapaces que nos controlan esas poblaciones de de micro de micromamíferos, como por ejemplo los topillos, que suelen proliferar también con estos inviernos suaves que tenemos. ¿no? Vamos a, a, a ayudar al medio ambiente con, con esos impactos que le hemos realizado. Esa fotografía es de Villalón, eh, al lado de una, de una caja que hay, al lado de, de, una, de una charca, eh, de, de riego, de una, de una balsa de riego y que está hecho por la, eh, por la asociación Grefa, por la entidad Grefa. Aquí también tenéis eh, otra cosa que podemos hacer, que son censos. ¿Sabemos cuántos nidos hay en nuestro municipio? Sería un indicador perfecto de saber cómo está yendo la población de aves en nuestro lugar y también para saber en qué lugares están retirando, cosa que es ilegal, ¿no? eh, sin nuestro permiso. Eso en cuanto a las aves, pero ¿qué podemos hacer con los mamíferos? También hay cajas nido para los mamíferos, para los quirópteros, para los murciélagos. En, en particular, ¿no? eh, también se pueden censar, los censos de mamíferos son, son un poco diferentes, ¿no? en el caso de los murciélagos se hacen con unos receptores de ultrasonidos en los que podemos conocer qué especies hay, algo muy importante, los, los, los murciélagos eh, forman algo más de la quinta parte de las especies de mamíferos del mundo, son una cantidad muy grande y sin embargo muy desconocida. Aquí tenéis un, un ejemplo en el que eh, un censo de micromamíferos ofreció en, una, en un municipio de Salamanca que existían unas especies pues en peligro de extinción y que hizo que una de las sendas fuera cerrada durante la época de cría, en concreto la senda del hierro, la fregeneda. Y es importante también ofrecerles refugios. Esos lugares en los que cultivamos muchas veces terminamos perdiendo los refugios. Esas paredes, esos muros de piedra seca que todo el, toda la vida se han hecho y que cada vez vamos perdiendo más con el vallado metálico, pues eran los refugios donde estos eh, micromamíferos, sobre todo los insectívoros, eh, musgaños, eh, erizos, que nos ayudan también a controlar esas poblaciones de insectos, pues podemos ofrecerles, fijaos qué complicado, tecnología punta, un montón de piedras. ¿Eh? A veces son acciones realmente sencillas, pero que necesitamos distribuir. Otra acción puede ser la de regular o la convivencia, de alguna manera ayudar a la convivencia, eh, convivencia agroganadera agro con la fauna silvestre. El ejemplo que tenéis aquí es de Cartes, este es de Cantabria, en el que lo que hacían era... Eh, eh, ayudar a, lo, a los ganaderos en el vallado, en la adquisición de mastines, en ayudas a la, a la convivencia agroganadera. ¿Pero qué podemos hacer con los insectos? Hemos hablado ya de los hoteles de insectos, pero esto no es lo único que podemos hacer. Podemos seleccionar alternativas para el al uso de fitosanitarios e insecticidas y biocidas. Todos hemos visto cómo han bajado este año de una manera mucho más temprana la procesionaria del pino, ¿verdad? Eh, bueno, pues eh, podemos... A realizar algunas acciones más allá de los fitosanitarios, de los insecticidas que afectan en concreto también a las abejas, como por ejemplo las trampas perimetrales eh, del tronco que ayudan a captar las orugas que bajan o las trampas de feromonas que ayudan a captar a las polillas en su época de, de, de polinización. Eh, también podemos gestionar la vegetación espontánea, herbicida, insecticida, no es la única, no es la única manera, ¿no? pero incluso el corte antes de que, eso, eh, de que cumplan con su ciclo retira la oportunidad de alimentarse a una gran cantidad de insectos que son imprescindibles para la polinización también de nuestros cultivos. Sencillamente dejar esas laderas, esas praderas naturales que tenemos, eh, dejarlas crecer hasta que cumplan con el ciclo de vida natural que, que, que, que florezcan, que, que granen, y, y poder segarlas después sencillamente para hacer ese manejo haciendo un poco de dilatación, pues puede ser una oportunidad que, muy fácil de gestionar, ¿verdad? Lo mismo con la plantación. En Villa Bermuda hablaban de la plantación de, de, de, de plantas melíferas, ¿no? Pues es algo que podemos hacer para atraer esos insectos polinizadores. Lo mismo que podemos eh, gestionar pues, lo que llaman oasis de mariposas, no esas plantas nutricias para esas mariposas. Ahí tenéis un ejemplo de un proyecto en Navarrevisca, en Ávila, Seguimos nombrando muchas oportunidades que podemos hacer en, en pequeños municipios. Por supuesto, los hoteles de insectos que seguramente ya todos conozcáis. ¿Qué podemos hacer con el arbolado? Pues nos podemos plantear qué cobertura arbórea tenemos. En ese enlace en el enlace que pudierais hacer a través de ahí, eh, se ve cómo Segovia se plantea que, qué porcentaje necesita una sociedad de sombra ¿no? en su municipio. Y se plantea el objetivo de conseguir un 30% de cobertura de arbolado para la, nuestra adaptación al clima, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y qué podemos hacer para proteger arbolados que no estén en suelo municipal? Ahí entra dentro otro tipo de, de, de, de estrategias, ¿no? Como por ejemplo la custodia del territorio. ¿Qué tal si custodiamos todo nuestro arbolado? Hay municipios en los que a lo mejor el 80 o 90% del arbolado, del arbolado del municipio entra dentro de terreno privado. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos formar estas, eh, estas asociaciones que forman el, la custodia del territorio o si no es todo el arbolado, al menos sí ese arbolado monumental, ¿no? En este enlace encontraréis cómo la Asociación Española de Custodia del Territorio nos propone incluso modelos de ordenanzas en las que nos pueden ayudar en este, en este trabajo. O selección de especies, por qué necesitamos especies eh, de crecimiento rápido para sombra que muchas de ellas son eh, en ocasiones generadores de alergias a, muy, a una cantidad grande de la población, pudiendo encontrar en nuestra eh, en, en nuestro acervo genético, en el acervo de, nuestra, de nuestras especies autóctonas, especies de crecimiento rápido y que hacen unas grandes copas, como por ejemplo este fresno que tenéis aquí. ¿no? Eh, es un ejemplo, pero como veréis hay muchos más. ¿Qué podemos hacer en jardinería? Eh, pues podemos practicar la, sero, la serojardinería. Podríamos elegir especies de bajo consumo de agua y empezar a jugar con ellas más allá de las praderas de césped que tanta agua consumen y que tantos problemas tenemos para abastecer, especialmente en años como el que se nos presenta, ¿verdad? Como el pasado y como el que se nos presenta. Elegir esas especies azótonas o esos alcorques vivos. ¿Por qué tenemos esa ansia de, de que el árbol tenga todo el, todo el alrededor sin ninguna vegetación, ¿no? Pues pueden ser esos lugares de reserva de vegetación, de reserva de biodiversidad para esos insectos y para mucha otra vida, ¿no? Sencillamente dejarles que crezcan o incluso más, dejar que los vecinos los planten, que son otros. Que son otros eh, otros proyectos que hay en otros, en otros lugares, que son no, no el proyecto de Alcorques Vivos, que este proyecto es de, de la ciudad de Burgos, eh, sino lo, un, un proyectos en los que se apadrina un alcorque y cada centro educativo, cada vecindario, pues sabe cuál es su alcorque y lo cultiva. Seguimos con ideas para fomentar la biodiversidad. En este caso a los anfibios y reptiles, esas, esos grupos de animales tan denostados en muchas ocasiones ¿no? y que tanta falta nos hace. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues hacer, ofrecerles refugios. Ese manantial que habéis recuperado en Villa Bermudo es un, va a ser un refugio para, ese, para esos anfibios. Podremos además, si tenemos, si lo que recuperamos era eh, esos, eh, esos abrevaderos que había en las afueras ¿no? de, todas las, de todos los pueblos y que ahora mismo muchas veces están en desuso porque hay menos ganado y sobre todo menos ganado utilizado para, para la... Mmm, para la agricultura, podemos recuperar los que sigan manteniendo agua, pero quizá podemos añadirles estas rampas para que los anfibios puedan entrar y salir de ahí antes y después, o para, y después de la cría. ¿no? Algo como, como veis, otra tecnología punta muy complicada junto a los eh, montones de piedra. ¿no? Eh, otra cosa que podemos hacer es para los reptiles, esos refugios. Esta pared de piedra que veis ahí está, es, es en, está hecha en rueda, junto a los viñedos de rueda, y que también eh, ofrece ese refugio para los reptiles, que tanto nos ayudan, como decíamos antes, también en, las, en el control de distintas poblaciones, de topillos, como decíamos antes, pero también de insectos. ¿no? En esos lugares es donde encuentran refugio, como veis, otra tecnología punta, ¿no? Las paredes de piedra seca. Bien, eh, podríamos también ir un pasito más allá y declarar alguna figura de protección en nuestros lugares. Eh, Figuras de protección que, puede, que están al alcance, vamos a decir, del ámbito municipal, están las zonas naturales de esparcimiento, que pueden de ser eh, eh, solicitadas a instancia municipal. Eh, en Castilla y León normalmente lo que tienen son las capitales de provincia, también está Miranda de Ebro que tiene una, esas zonas naturales de esparcimiento, que son áreas que eh, tienen un uso intensivo de recreo, pero que también son zonas de recreo, ¿no? so, son zonas naturales y muchos pueblos disponemos de, de estas zonas y que quizá puedan... Eh, resultar elegibles para esta figura de protección o componer reservas biológicas. Este, esta fotografía que tenéis aquí es de la ciudad de Valladolid y es de la reserva biológica del Tomillo y que fue, y salió a instancias de una convocatoria parecida de voluntariado a la que usasteis en Villa Bermudo y que después fue asumida por el ayuntamiento para, para eh, realizar o más bien para conservar un entorno. Si no podemos hacer estas prácticas en todas la, las zonas verdes de mi, de mi municipio, quizá pueda elegir una, en la que localizarlas todas y que sea una reserva biológica. ¿no? Una reserva en la que realizar de forma integral estas, estas medidas. Y por supuesto también la gestión de las especies. Intentemos integrar en nuestra jardinería especies que no sean invasoras, pero también las especies domésticas. Tenemos eh, un reto por delante que es el de la gestión de, la, de las colonias de gatos ferales, ¿no? que son eh, un depredador y que a su vez son, un gato son, un, son una especie doméstica. Bueno, pues la estrategia es la de la, la estrategia CER, que dicen ahí, ¿no? la estrategia de captura, esterilización y retorno. Eso es lo que necesitamos abordar. Eh, para proteger la biodiversidad de ese entorno, eh, pues estas, to todas estas son acciones. No nos va a dar tiempo a ir en todos los ámbitos a nombrarlo con tanta, eh, bueno, con tanta profundidad como en esta, pero voy a nombrar al menos uno de cada ámbito. Hablemos del urbanismo sostenible. Decía un artículo el otro día que, la, que si en un, en un lugar hacemos ahora mismo plazas duras, lo que se conocen como plazas duras, eso se considera ahora mismo, por este técnico que era de la Facultad de, de, la, de la Universidad de Barcelona, como urbanismo negacionista. Es una manera curiosa de, de, de llamarlo. ¿no? Eh, podemos hacer plazas que no lo sean, no plazas pues, que, que, que sean a un, un tiempo plaza o un híbrido con un parque, no una plaza con arbolado. O podemos hacer inter intervenciones de, eh, de, de integración paisajística, como este ejemplo de juzgado en Salamanca, ¿no? O podemos hacer también, como un ejemplo que veréis en algunos de estos, ese compostaje comunitario, como es ese ejemplo de, de monleras también, ¿verdad? En cuanto a la gestión de los residuos. Hay muchos otros ejemplos que veremos en la dinamización y que tendremos tiempo de trabajar, pero quiero recorrer al menos un ejemplo de cada ámbito. En cuanto al agua. Sigo teniendo que insistir en que necesitamos instalar auténticas depuradoras. ¿no? no basta con una fosa de decantación, sino que necesitamos instalarlas y, por supuesto, también mantenerlas. Mantenerlas en funcionamiento es otro reto por delante, ¿verdad?, que tenemos por ahí. Eh, y en cuanto al clima, eh, necesitamos trabajar también el aspecto energético. Eh, tenemos una oportunidad ahora con la formación de comunidades energéticas locales. La mayor parte de ellas auspiciadas por ayuntamientos, en las entidades, incluso en entidades locales de... De, de, de, pequeña, de pequeña dimensión. Y en cuanto a la producción y el consumo, eh, empezamos a recibir población, eh, nuevos pobladores que pueden adquirir una casa pero que generalmente no adquieren un terreno o un gran terreno donde poder producir. Igual es el momento de importar algunos ejemplos de las ciudades y establecer programas de huertos urbanos con los urbanos entre muchas comillas, para facilitar la producción ecológica a todos estos pobladores que no tienen una tierra donde, donde, donde hacerlo, incluso los que la tienen. ¿Y por qué no formar grupos de consumo? No todo se produce en nuestro municipio, pero a lo mejor podemos, podemos hacer grupos de distribución y consumo con otra red de municipios que produzca esos alimentos ¿no? y hacer grupos de consumo como este que tenéis aquí de Villamayor, también en Salamanca. Bueno, todos estos son ejemplos, creo que ya he dado una batería de ejemplos en los que podemos conectar, conectarnos con esos objetivos de desarrollo sostenible a través de esa relación directa entre cuantas más acciones realicemos por el medio ambiente, más eh, servicios ecosistemos, ecosistémicos nos serán devueltos y mejor será la experiencia de nuestros pobladores presentes y también de los que están por venir. Así que bueno, ahora ya pasamos a ese eh, necesitado café, que nos comentaba Berta, así que muchas gracias. Eh... conjunto que hemos hecho. Me cojo esto para que, porque esto luego va a quedar grabado. Se lo rompo todo. No sé si me llegará hasta ahí. Sí, más o menos. De este conocimiento, de este conocimiento conjunto que hemos hecho, eh, os hemos dado una, un, una hoja, ¿verdad? En Dina 4 en el que veis los seis ámbitos que podéis tener ahí. Eh, lo hemos organizado un poquito parecido, no exactamente igual. Tenéis aquí arriba la biodiversidad, a la izquierda la producción y consumo, ahí el urbanismo sostenible y aquí abajo los que tendríais en la parte inferior. La idea es que podamos hacer una suerte de gráfico radial eh, a partir de una, una autoevaluación de nuestro municipio o del municipio en el que pensamos, ¿vale? del municipio en el que, eh, que representamos o en el que estamos pensando a la hora de hacerlo. De esa forma, si señalamos, ¿no? cuando veamos, eh, luego que podáis subir por aquí, señaléis en qué punto está vuestro municipio en, este, en esta gráfica, si estáis entre las acciones puestas o que habéis priorizado más abajo o estáis más arriba, eh, de tal manera que hacemos una evaluación muy ágil del punto en el que estoy y también de cuáles son nuestros horizontes. Es decir, qué acciones tengo por delante, cuáles son las que... Puedo, visualizando los, las experiencias de otros, de otros eh, municipios, qué puedo hacer, qué es lo siguiente que tengo en el camino, en el camino de la sostenibilidad ambiental. ¿vale? Así que vamos a empezar a hacer esa, esa parte. Si queréis, eh, empezamos pues, de izquierda a derecha, empezamos por producción y consumo. Para poder hacerlo voy a pedir un, un voluntario del primer, de ese grupo. Voluntario del grupo de producción y consumo de los que habéis estado en primer lugar, de los que habéis hecho esto con más... Eh, con más, eh, con más profundidad, que me acompañe para que lo que vayamos leyendo pues podamos sacar alguna conclusión. Seguro, seguro que alguien del grupo de producción y consumo puede venir para acá. Adelante, adelante. Seguro que con un aplauso se anima un poquito más. Bueno, mientras va subiendo, lo que veo es que de los, los proyectos que habéis valorado más en, en producción y consumo van en el ámbito de la agricultura ecológica y, y los grupos de consumo han, han quedado un poquito más abajo. Sin embargo, este es un grupo que ha aportado muchos proyectos en, en, en este proyectos realizados. Así que si nos puedes contar sus criterios brevemente. Fomentar la agricultura ecológica. Pero es que no lo no veo. ¿Qué? Sí. No ¿Qué? Fomentar la agricultura ecológica, sí. Pero, Jovar, es que está súper alto. ¿Los criterios? Ah, mira, los criterios, pues, bueno, pues quita, tirando menos... No vecinos, ¿no? Fatal, oye, es que justamente me lo han puesto altísimo. ¿Qué, ¿Qué os ha hecho poner no la cultura que... ecológica en lo alto? Ah, no lo ha hecho. Bueno, porque pensamos que es lo más importante. Comer los productos ecológicos. Vamos, lo que nosotros producimos es lo, lo más. Más importante para sí. las personas que el, que, que. para sí. el municipio, ¿no? Para nosotros claro. sí. Desde luego. ¿Y eh, ¿Por qué, por ejemplo, los grupos de consumo han, han caído a la parte baja? Bueno, eh, los grupos de consumo también les vemos, los vemos bien, pero realmente eh, no, no les vemos que funcionen por ningún sitio. Vamos, todavía es, es algo que todavía no no le hemos puesto en funcionamiento en ningún lado. No vemos que funcione por nuestra zona. ¿O sea que el, Así como ¿eh? la agricultura ecológica, sí, porque es a lo que va a ir, eh, por lo menos a lo que debemos ir. Conseguir agricultor, eh, vamos, fomentar la agricultura ecológica. <risas> importantes pero los vemos menos viables a día de hoy sí pero la agricultura ecológica tenemos un campo de acción que además consideráis que es importante para las personas de vuestro municipio sí y es que claro es que no lo no no han movido nosotros lo teníamos de eh, bueno nosotros de, también dábamos mucho valor a nuestros huertos urbanos y, y claro nosotros poníamos ahí el compostaje que también creemos en ello y, y bueno, nosotros hablábamos de la manera de, de conseguir esos huertos urbanos, o de, de la manera que nosotros montamos nuestros huertos no en Calzada de los Molinos. Bueno, no, nosotros tuvimos un, un programa de, de nuestro grupo de acción local y mmm, fue un curso de horticultura ecológica y, y formamos los huertos de, del pueblo. Y ahí enseñamos a la gente a plantar esos huertos y a recoger esas semillas suyas para plantar al año siguiente. Nosotros veíamos que nuestras variedades de tomates eran buenas, pues lo que cogíamos o lo que aprendimos era a recoger esa semilla de tomate para volverla a plantar al año siguiente. Además, eh, teníamos distintas variedades, distintas formas de sembrar unas patatas, pon, simplemente mmm, no eh, ponerla con una mullida de paja, simplemente a la patata, no echarla porque así salía mejor. Bueno, era um, un curso para aprender lo que eran los huertos y cómo conseguir mayor producción y además ecológica. Pero ¿Para de casa profesionalmente? Bueno, o simplemente para casa. Porque con 100 metros cuadrados, o 80 y tantos metros cuadrados, como que no nos va a dar para, para más. Podría ser que eh, se une la viabilidad ambiental con la económica, ¿no? o sea de autoabastecimiento o de producción para venta. O sea que realmente. Nosotros era. Es sí, bueno, eh, educamos para, pero realmente se quedó para consumo, porque eran pequeños. Prueba de ello es que debe de ser mucho trabajo, que están prácticamente vacíos. ¿Vale? ¿Hay, hay proyectos que se repiten, los huertos de de, de, de, de, de molido, sí. ¿no? También lo tenemos aquí en Cabezón de Pisuerga. Hay, hay proyectos que, en, los que, eh, en los que confluís. ¿vale? Eh, también tenéis algunos ejemplos. Interesantes como por ejemplo aquí tenéis apuntado el fomento de los barbechos o el del compostaje que decías tú. O sea, que sí, nosotros de... es que pusimos, lo que pasa es que luego hay también eh, donde residuos, lo del compostaje, claro. pero claro, nosotros lo que queríamos llegar era al residuo cero que tanto lo, lo estamos poniendo y que nos parece muy interesante. Mm, desde nuestro municipio también teníamos el verdicompostaje que era para hacer el mus este de las lombrices, y, y bueno, pues es más difícil, pero, pero es algo que sí que se consigue, si, si se quiere, claro está, y se quiere hacer. Pues un aplauso para el representante del Grupo de Producción y Consumo. <risa> Necesitamos ahora un representante del Grupo de Biodiversidad. Eh, podéis ir aprovechando esta presentación, eh, esta puesta en común, para, para ir apuntando en este... Hemos, estamos haciendo este... Estas ideas y venidas de lo, de, lo, de lo menos valorado a lo más valorado para ir viendo en qué punto está vuestro municipio, ir apuntando esa gráfica y viendo cuáles serían acciones que podríais realizar. de acuerdo? Vamos con la biodiversidad. En la biodiversidad tenemos en la parte superior las figuras de protección, adelante, sube, sube. Las figuras de protección, la de custodia del territorio... Eh, la convivencia agroganadera agro con la fauna silvestre y las alternativas al uso de fitosanitarios. Después tenemos la cobertura arbórea, la selección de especies y por último tenemos acciones como la rampada para anfibios, los alcorques vivos, la jardinería, el control de colonias felinas que ha ido subiendo, que la tenéis abajo y luego ha ido subiendo y los refugios para reptiles y la conservación de muros de piedra. ¿Nos puedes explicar los criterios que os han hecho organizar esto un poquito? Te puedes presentar para que te conozcan. Vale, hola, buenas. Soy el concejal de Medio Ambiente de Pisuerga y bueno, pues vamos a explicaros aquí por qué hemos elegido esto de esta manera. En la línea más arriba, que nos lo habéis cambiado un poquito, pero más o menos ha quedado parecido, hemos puesto las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas para luego elaborar todo lo demás. ¿Por qué? Porque pensamos que de entrada eh, a la hora de hacer una planificación es mucho más barato. Como ayuntamiento, eh, marcar unos, unas líneas nos costaría muy poco eh, tiempo e incluso dinero, porque es encargar los proyectos y luego ya vamos bajando hacia los planes. Entonces, arriba hemos puesto bueno, estrategias. estrategias. <risa> vale. Bien, entonces no sé lo que me habéis dejado por ahí, pero bueno, hemos metido todo, hemos metido las, las reservas de zonas naturales. Me ha gustado mucho ese concepto de zonas naturales de esparcimiento. No me lo he inventado yo, ¿eh? No, bueno, <risa> pero yo ese, ese no lo había oído, porque por ejemplo. Eh, aquí estamos trabajando mucho eh, con las empresas que nos plantan los, los chopos y entonces nos parecía importante que no no, no hacía que no había falta hacer tanta presión sobre las riberas de los ríos. Y entonces con los nuevos convenios hemos hecho que en vez de ser a los 15 metros que proponía la confederación en un, un principio y a los 5 que las, las empresas pretendían, pues dejarlos en una zona intermedia que son unos 8 metros y entonces esa zona recuperarla pues para pasear en bici para andar para pescadores y eso es muy facilito porque para sin el uso público con claro es, claro las la zonas naturales de protección tiene un poquito esa figura eso es eh, luego pues bueno pues la convivencia de la, la agrogonadería con la fauna silvestre eh, lo de los, nos ha parecido muy importante el tema de los de los insecticidas sobre todo eh, las grandes superficies que se echada todos esos productos, pues bueno, hay que seleccionar y hay que intentar que, que haya buenas prácticas agroambientales, para, porque hemos dicho que si las, si las abejas no polinizan, eh, pues se, es un desastre todo, ¿no? Ese, eh, y esos son los que hemos puesto arriba. Luego ya, si quieres, nos vamos un poquito a los planes, que es la segunda línea, y ahí hemos eh, hecho, por ejemplo, la selección de especies de árboles. Pues yo creo que eso nos costaría muy poquito con unos técnicos que nos dijeran cuáles son las especies más, más favorables ¿no? en, en nuestra zona. Aquí en Herrea tenemos la suerte de tener, por ejemplo, a, a David de la empresa Herde de la Casa del Cangrejo, pues que bueno, que con una asesoría suya nos puede decir, oye, en esta zona podéis plantar esto, podéis plantar lo otro, entonces pues... Hay eh, que recordarlo, los facilitadores y educadores ambientales somos muy de ayuda para los municipios. Sois muy de ayuda, sí. sí. nos facilitáis mucho el trabajo pues a la hora de, de tomar todo este tipo de... No tenemos que buscar, ir a buscarlo fuera, es que encima lo tenemos aquí en el Y entonces nos ha, nos ha parecido que a, a la hora de hacer unas, unos planes, pues contar con lo que tenemos más cerca y es más más, más asequible y más, y más económico. Luego los censos, los censos tampoco son muy complicados de, de hacer, hay que encargarlos pues, eh, y en función de las especies que veas que eh, en la evolución de los años que están sufriendo un deterioro, pues intentar acometer medidas pues, para que se recuperen. Luego nosotros hemos, hecho aquí en esta, hemos puesto unas especies autóctonas, hemos recuperado una olmeda, hemos plantado una olmeda con la colaboración del Ministerio con el CHD, el Ministerio de Medio Ambiente... Eh, resistente a la grafiosis y hemos hecho una zona que es toda la zona del Río Burejo, hemos eh, intentado hacer un corredor ecológico que sea pues desde pues, que llegue, si puedo llegar hasta Vía Bermudo, mejor más allá, pero bueno, eh, en principio integraron la red urbana porque lo tenemos pegadito y recuperarla desde un punto de vista natural y eso entra dentro de, de los planes. Y luego pues ya son temas ya todas las acciones concretas que nos habéis propuesto, ¿no? de las rampas para anfibios, eh, de, de las charcas, de los hoteles de insectos, como han hecho en el proyecto de, de Villa Bermudo. De esas acciones que ¿por qué están arriba las que están arriba? O sea, ¿Por qué están arriba los alcorques vivos o los refugios de, de anfibios? Pues esos nos les han ido subiendo, yo creo que algunos... Por ejemplo, los anfibios sí, porque los la anfibios son un indicador de biodiversidad y nos parecía muy importante que los anfibios pues estén más arriba porque si, les tenemos, si hay anfibios, hay, hay buena calidad en la biodiversidad. O sea que podríamos decir que esas mm. que están arriba quizá sean acciones que nos abren eh, a su vez eh, efectos en otros ámbitos. no Si eso tenemos es. Una, una acción mm. para los anfibios, por, posiblemente estemos actuando sobre todo el ecosistema. Eso Entonces es. Los anfibios también es que están comiendo insectos o están comiendo eh, alas. Eso es y, la idea. Y, y posteriormente todo el resto, ¿no? Esa Entonces, es la idea. Vale, esto lo vamos a llamar... Puntos clave, acciones clave. Eso es. Vamos allá. Vale, acciones clave. Sigue, sigue. Vale, y luego, pues a ver, no sé qué más tenemos por ahí. Iba a mirar alguna de las acciones que tenemos aquí concretamente. Pues las acciones, bueno, sí que hemos eh, en la senda del Burejo, hemos puesto el año pasado unas cajas refugio para, para murciélagos que es es un proyecto que, que estaba aquí dentro de la desembocadura del, del Burejo, un proyecto que hemos hecho en colaboración con Caja Burgos y, y presupuestos participativos y sí que hemos puesto además cajas de, para murciélagos. Y luego ya pues hemos nos hemos bajado un poquito y hemos hecho más labores que nos parecían un poco más de jardinería, de urbanismo, que esas están bien de cara a la biodiversidad, pero son como más de no sé la cero jardinería. Bueno, la gestión de, de vegetación espontánea, pues, pues también, pero bueno. Especies autóctonas en jardinería, que eso es un poquito más de... Sí, que también contribuye a la biodiversidad, pero es un poco más de, más de urbanismo. Entonces, por eso las hemos bajado un poquito en este... O sea, que las que están más abajo es porque son acciones territorialmente más locales, ¿no? Más puntuales, eso, más reducidas en territorio eso es. y por lo tanto con menos impacto es. en, el, en la es. naturaleza global. O más urbanas o más... Eso es, sí. Sí, revisión, ¿no? pues ¿Alguna, alguna, más alguna, o menos. Que pues no sé si me queda por ahí algo. Bueno, pues sí, más o menos esto es lo que hemos lo que hemos lo que hemos planteado, sí, nos lo habéis respetado bastante, o sea que más o menos lo que habíamos puesto al principio es la idea que, que ha quedado, entonces pues pues bien. Perfecto, pues muchas gracias, Muy un aplauso bien. para la colaboración. ¿Vais tomando nota? Vais apuntando vuestra vuestra autoevaluación ahí, a ver en qué punto estáis dentro de todo esto y cuál sería vuestro próximo paso que os sirva ese lienzo más a nivel personal. El siguiente punto que tendríamos sería el de urbanismo sostenible. Mientras va pensando quién del grupo de urbanismo sostenible va a salir aquí a hablar de ello, puedo ir viendo cómo en la parte superior están los criterios de necesidad de regulación. Urbanismo sostenible, vayan eligiendo un voluntario en la parte superior están, mirad, llama la, atención, llama la atención cómo en la parte superior están las, zonas, las normas urbanísticas, que, que podríamos pensar como es una acción no tan, eh, quizá no, no pensada originalmente ¿no? Para, para, para la sostenibilidad ambiental, pero que pensáis en conjunto que tienen mucha importancia eh, y, y, y mucha incidencia. Adelante, cuéntanos lo que, lo que habéis pensado en, la, en, el, en este grupo. Bueno, yo soy Delia Caballero y estoy en el Servicio de Información y Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Yo creo que hubiera sido mejor que alguno de los integrantes del grupo que están en los municipios hubieran subido, que seguro que lo habían contado mejor que yo, pero bueno. A ver, ¿qué habéis trabajado? Bueno, pues aquí en, en la sección de Urbanismo Sostenible, pues hemos dado bastante importancia al tema eh, preventivo normas urbanísticas. Pero bueno, nos parece que un punto muy importante y de partida, pues es eh, la ordenación y bueno, pues tener un planeamiento urbanístico que, que sea pues, adecuado y que nos ayude a, pues, a, la so a llegar a la sostenibilidad, ¿no? Bueno, que se orde que se ordene. ¿La planificación, entonces. Sí. Por aquí, a verlo. Luego tenéis por aquí lo de las plazas no duras, que ponía, que sí. es la integración paisajística, sí, un eh, de buena peatonalización, el riego sí, de jardines sí, con agua no potable. Hemos considerado también eh, en el grupo que la, la integración paisajística pues era, era muy importante ¿no? en, en las zonas rurales, que algunas veces pues bueno, se ven algunas barbaridades urbanísticas y, y nos parece que bueno, pues la integración y en el, de, la, de, la, de la construcción en el paisaje pues es pues es fundamental, ¿no? Y por eso le hemos dado también bastante importancia y, bueno, pues eso, por ejemplo. Eh, luego también, eh, bueno, nosotros en nuestro grupo, eh, que esto nos lo, han, nos lo han movido, también, bueno, considerábamos que los techos verdes, eh, por ejemplo, pues eh, nosotros lo habíamos colocado, lo colocado aquí más, a, más, eh, más abajo, no dábamos menos importancia porque... Bueno, en un, en un pueblo, en el medio rural, parece que lo de los techos verdes eh, lo consideramos menos necesario. Bajo impacto. Sí, bueno, no es tan importante. En las ciudades, pues sí, porque hay menos jardines o menos espacios verdes, pero bueno, en un pueblo, pues... Eh, la, bueno, pues considerábamos que eso era menos. Pero bueno, eh, el resto de, de los participantes eh, se ve que sí que lo han considerado importante y lo han ido, lo han ido subiendo, ¿no?, por ejemplo. Sería una, una pregunta que podríamos hacernos. Eh, ¿Sabemos realmente si esta idea que tenemos de que, nos, de que los municipios tienen eh, más zonas verdes que las ciudades es cierta? ¿Lo hemos cuantificado? Porque puede que no lleváramos una sorpresa con comparando según qué ciudades y según qué municipios. A lo mejor, ¿no? Eh, lo, lo dejo encima de la mesa como para que sea un sujeto de análisis. No es una, eh, no es una indirecta, eh, ni mucho menos. Pero, pero puede que sea algo que tuviéramos que analizar, porque hay ciudades que están teniendo una cobertura de arbolado en ocasiones mucho mayor que algunos municipios que conozco y luego bueno pues eh, así como eh, proyectos que los compañeros del, del grupo eh, habían a, habían apuntado pues eh, pues estaba el tema de, de, la, de la construcción pues, eh, por ejemplo en este caso en, en San Adrián de Juarros de bueno pues unos apartamentos turísticos con placas solares que eh, bueno pues, parecía bueno pues que parece muy interesante después también el tema de lo, del riego de jardines con agua no potable en Villa Bermudo es también algo que están haciendo, que han hecho. Y a ver, no sé qué más habíamos puesto. Eh, las comunidades energéticas también es algo que también nos parecía importante, que también ha salido en, otros, en otro de los ámbitos ¿no? de, de estudio, las comunidades energéticas. Y, más o menos una idea sí, bueno, sé. Es que... sí, sí, porque bien. la, la renaturalización ya no sé si la hemos puesto en nuestro en el urbanismo sostenible está o la hemos puesto en algo... el casco urbano, está por aquí, ah pues eso ahí. sí sí también eso también es una cosa que bueno pues también habíamos nos parecía interesante e importante perfecto pues muchas gracias un aplauso Recapitulando, en el urbanismo sostenible vemos cómo habéis valorado la prevención y aspectos estratégicos como la energía y la renaturalización en lo alto, posteriormente el paisaje y las edificaciones sostenibles, para terminar por último en, en, en acciones puntuales como quizá los techos verdes o los jardines de, de lluvia, con acciones con menor impacto, por sacar de menos a mayor y poder, eh, que podáis ver en qué punto estáis de ese, de ese desarrollo. Venga, continuamos la rueda para... para eh, ir a los residuos. Voluntario voluntaria del grupo de los residuos, adelante. Eh, vamos viendo de momento lo que tenéis por aquí, en la parte más alta. Tenéis acciones dirigidas al plástico, a las escombreras, a los voluminosos y a los aparatos eléctricos y electrónicos. Como la parte más importante conjuntamente con pues, los residuos vegetales el compost y el compostaje municipal de esos residuos vegetales. ¿Te presentas y nos cuentas un poquito? Sí, soy... También. Hola, buenas, soy Ana Sanmillán, concejal del Ayuntamiento de Herrera. Y bueno, nuestro grupo, la verdad es que creo que se explica mejor si digo los criterios, cómo lo hemos organizado y luego las propuestas. Eh, lo teníamos bastante claro en cuanto a que la primera, claro, se han movido ¿no? las, los papeles, pero eh, lo, la primera franja, la más importante, la que poníamos en la cúspide, era de obligado cumplimiento. Es decir, hay normativa que regula todas estas medidas. Además de eso, la normativa la tiene que cumplir la iniciativa pública. Son, son cosas que tienen que hacer ayuntamiento, diputación, junta y colaborar, obviamente, las personas, pero, pero la iniciativa llevarla a las instituciones. Y eh, la mayor parte de ellas era competencia municipal. Eso lo establecíamos como el criterio. En la zona media eh, considerábamos que ya estaban las iniciativas mixtas. Es decir, las que sí que pueden estar promovidas por administraciones públicas, pero necesitan de colaboración ciudadana. En este caso, eh, también poníamos la colaboración público-privada, porque no solo ciudadana, sino también podría ser de otras empresas. Y por último, teníamos el, este de aquí, que era eh, que necesitas la participación ciudadana para el éxito de las propuestas. Y además, tienen una pequeña dependencia económica de las administraciones, pero fundamentalmente... El criterio fundamental para que funcionen es eh, la voluntad ciudadana. ¿no? Entonces, una vez divididas, eh, las voy citando. ¿Sí, ¿no? bueno, si ¿Quieres citar algún ejemplo de cada, vale. de cada uno de estos criterios? Vale. En cuanto a la primera, lo que decía sobre obligatoriedad, pues recogida de enseres, de el tratamiento de las escombreras, la recogida la señalización y vallado. También habíamos puesto... Eh, la integración, como nos, propuesta nuestra, habíamos puesto la integración del quinto contenedor, el marrón, el de la materia orgánica, que no en todos los municipios se está instalando, pero ya en muchos sí. En cuanto al, a los medios, el de colaboración público-privada, teníamos el de eventos sostenibles y fiestas de residuo cero, o los de los compostajes comunitarios. Y por último, por poner un ejemplo... Una que sea colaboración con comercios, las máquinas expendedoras para cuando echas la lata o la botella de plástico. Para que te, Exactamente, el reverse vending Y eh, otro que, por ejemplo, se está haciendo en Herrera de Pisuerga es el proyecto Residuo Cero y ese sí que también necesita la participación ciudadana, aunque la iniciativa sea pública. Vale, entonces habéis eh, puesto aquí lo que es más importante porque ya es camino avanzado, porque ya está la normativa. Exacto. En lo que podemos colaborar con empresas esas colaboraciones mixtas y los que necesitamos ya ir haciendo el trabajo sucio y pala de rescatarla con la participación Exacto. ciudadana, etc. Vale, entonces, empezando por aquí, pero todo esto menos importante o sencillamente que, algo que hay que avanzar sobre ello. Que todavía necesitamos avance, entonces, vale. Claro. Perfecto. Pues muchas gracias. Un aplauso. ¿Cómo va, ¿Cómo va esa autoevaluación? ¿Cómo va vuestra ubicación de vuestro municipio en, en todas estas líneas? Mm, espero que nos vaya ubicando esta, este conocimiento conjunto. El siguiente va a ser el agua. Voluntario, voluntaria del agua, del grupo del agua, para que vayamos viendo cómo han, eh, han ubicado por aquí en la parte superior la instalación de una depuradora y su mantenimiento y los procesos físicos en la potabilización. También. Tenemos en la parte de arriba. En la parte de arriba y muy a la orden del día, la parte de las sequías. ¿No tenemos a nadie del grupo? Seguro que hay alguien por aquí. ¿Veis por qué han puesto lo de la participación ciudadana abajo, no? Porque es difícil de rescatar. Venga, que alguien vaya subiendo. Eh, mientras tanto voy nombrando un poquito proyectos, eh, mientras va subiendo el que ya sabe que es él o ella. Eh, limpieza de los humedales y en la parte inferior tendríamos la gestión de aguas pluviales y el, eh, la protección y vallado de esos humedales. Y por último, como acción de menor impacto, el de un calendario y horario de riegos para ello. No tenemos voluntario o voluntaria, ¿de verdad? ¿De quién estaba en ese grupo? No, no van a salir... Pues sube junto, coge a quien quieras y subes con él. Venga, un aplauso para los voluntarios. voluntarias. Venga, adelante. Que seguro que entre dos podéis hacerlo mucho, mucho más fácilmente. Adelante. Hay que mojarse aquí, es el agua. Hay que mojarse. Bueno, vamos avanzando como aquí hay proyectos, por ejemplo, un sistema de riego eficiente que nombraban en Villa Bermudo, o también hay muchos proyectos de instalaciones de depuradoras de aguas residuales. Fijaos como, eh, parecido a como lo, los residuos, la depuración de aguas residuales, es un ámbito en el que tenemos mucho camino andado, y, pero todavía nos queda camino ¿no? para terminar de instalar estos, estos proyectos. O sea que, y sobre todo en el, en el mantenimiento, no sé si es vuestra experiencia pero viendo cómo después de las inversiones de instalación de depuradoras, muchas veces necesitamos aprender y tener el personal y tener el conocimiento para hacer funcionar esas, esas depuradoras. ¿Quién nos hace de...? The speaker. The speaker. Bueno, venga, a ver. bueno, nosotros es que al final en VillarModo tampoco tenemos mucha experiencia en este ámbito, pero hemos hecho lo que hemos podido más o menos con nuestras posibilidades eh, con, lo, con lo que os comentaba en la presentación que ahora se está haciendo una implantación del de, de sistema de riego pues para que sea un poquito más sostenible, más eficiente y que solamente eh, se aprovechen en ciertas horas no, nocturnas eh, para poder hacer esa, ese riego con agua no potable y, y luego teníamos también en mente la recuperación de, de un antiguo humedal que ahora mismo en los casos de Vía Mudo eh, eh, que con el paso de los años se ha ido comiendo la propia vegetación, ese humedal, y queremos hacer una recuperación quitando la, eh, seleccionando la, la vegetación que se pueda retirar e implantando otros sistemas de, de biodiversidad, como colocación de cajas de mariposas y bueno, otras, de cosas, otras ideas que nos han dado desde... Bueno, eh, Parece como siempre tiramos de David, pero es que es verdad. Tiene unas ideas muy buenas para poder... Eh, generar más biodiversidad en está esa zona. Es una restauración integral del humedal, no solo recuperarlo de, en cuanto a sí, residuos, estamos, sino está, con Sí, estamos... Está del... de momento en proyecto porque es una... ...es, una parte, es, una, es muy amplio el humedal y, y va a requerir de mucho dinero. Pero bueno, hay una subvención ya como concreta que vamos a solicitar que sale a mediados de septiembre y más o menos ya lo tenemos... Vale, y eso humedad. lo tenéis en esta parte, pero hay otros sí. proyectos en la parte <coughs> más superior. ¿Por sí. qué habéis considerado esto en la parte más superior de depuración, mantenimiento de depuración? ¿Por qué sí. habéis considerado los procesos físicos de la potabilización? Pues quizá igual no tanto por en, la importancia que nosotros lo daríamos a nivel personal, sino por la viabilidad y la practicidad. Es decir, eh, a nosotros nos puede parecer muy bien que haya eh, una protección y un, y un calendario de horarios y riegos, eh, o que por ejemplo se utilicen... Eh, ¿Te refieres a que tiene alto impacto positivo? O sea, que es algo que realmente funciona, digamos, a efectos de. Practicidad, que ahora mismo es lo que se está utilizando. No igual lo que quizá que quisiéramos que se utilizara. Pero lo que sí que hace, vemos que es más viable que se pueda hacer ahora mismo. Ah, viable, viable. Sí. Sí. Eh, pues por ejemplo, nosotros la limpieza y mantenimiento de los humedales nos ha parecido importante, pero la gestión de aguas pluviales también. Ahora, ¿hay cultura de recogida de agua aquí en ciertos municipios? Pues no lo sé, yo creo que igual no tanto. Entonces, como nos parece un poco más difícil llegar a ese punto, sí que es necesario, pero de momento lo vemos como un proceso A, por eso lo hemos colocado más abajo. No porque no le demos la importancia que tiene, que requiere, pero eso es, eso es. Y luego eh, el sistema de, de riego eficiente, vemos que sí que se puede utilizar, pero por ejemplo, eh, plan de contingencia de sequías, vemos que es una asignatura, o sea, que es muy importante, pero que es una asignatura pendiente porque es verdad que luego a la hora de, de ponerlo en práctica, ves que llega el verano y no se hace una buena utilización de, del agua. Entonces sí que es verdad que en eso se debería avanzar más, por eso lo hemos puesto ahí, pero... O sea, la urgencia. Sí, eso es y aquí el ayuntamiento de Sardón ha puesto una serie de cosas como está él quiero que lo comente porque lo explica muy bien Bueno, Adelante. soy Mario del Ayuntamiento de Sardón y de Olivares de Duero bueno realmente esta es una propuesta de un agente medioambiental que tenemos en la zona que es una persona única y es colaboración entre distintas sí y es eh, digamos que es de presupuestos participativos entonces ha lanzado una campaña para eh, la conservación de y recuperación de fuentes y, y humedales. Y nosotros a través de esa campaña pues hemos recuperado ya cuatro fuentes. Uh -huh. ¿Mm? Las hemos vinculado también a los senderos, que les tenemos eh, digamos que homologados y marcados, y vinculamos fuentes y senderos al mismo tiempo, para que la gente tenga esos espacios que habéis dicho anteriormente, espacios de descanso y demás. Y por otra parte, muy importante para nosotros, pero en esto topamos... Y lo recalco con los señores de la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo siento mucho, pero no hay un organismo peor que ese para cualquier tipo de proyecto. No solo porque pidamos permiso para hacer una obra y al cabo de ocho meses no viene el permiso, nos han calcado la multa, porque no la clavan, y después tienes que modificar y... y, y bueno. Imposible con ellos. ¿no? Y en temas de depuración de aguas, súper importante, porque estamos integrados dentro de, de una asociación de municipios ribereños del Duero, incluido Portugal, y todo lo que nosotros hagamos en la parte alta de la cuenca les está afectando a ellos. Importante lo de la recuperación de, de aguas residuales. Vale, entonces, la parte de arriba también podemos añadir el concepto global, ¿no? Sí. Que es algo global y nos, ha, y nos, ha, nos ha, afecta no solo a nuestro municipio. Y en la segunda parte que aprovecháis la ventana de oportunidad de tener la demanda del municipio, de la población del municipio, del uso de esos espacios, uh -huh. pero también la colaboración de la gente ambiental. Sí. Cuando, cuando encontramos esa ventana de oportunidad hay que aprovecharla. ¿vale? Por eso hay cosas que convierten en algo importante porque hay que aprovechar esas oportunidades. ¿no? Otro criterio que añadimos por aquí. Sí. Nada más. ¿Vale? Ya está, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber, por haber participado por, por donde queráis. Bien, pues como, como veis seguimos primando la practicidad y la viabilidad en distintos proyectos cuando un proyecto tiene una baja inversión, un alto impacto positivo, en este caso en el medio como es el, como es el agua y en este caso como eran las depuradoras, pues es algo que tenemos que tener como muy presente, seguido de esas ventanas de oportunidad y urgencias como por ejemplo el caso de la sequía y por último esos esos casos un poquito más lejanos que nos suponen no menos importante pero que no vemos cercanos esa gestión de las aguas, de las aguas eh, pluviales o esas protecciones de, de humedales eh, que podríamos ver quizá un poquito más lejanos. Venga, pasamos al último que es el clima y terminamos con esto, con un buen clima, que es eh, el, el, el, el grupo del clima, no sé si tenemos voluntario voluntaria ya. Ya, ya, ya os habéis puesto de acuerdo el grupo del clima. Mientras tanto vamos viendo aquí como en la parte superior, eh, bueno, fijaos, me parece, me, llama, me, me parece muy llamativo, llama mucho la atención cómo el grupo del clima, veis que no hay nada abajo. Es interesante cómo cuando hay algo que tenemos de tan claro que es prioritario, nos cuesta mucho establecer qué acciones nos dejamos fuera. Pero esto es algo que tenemos a la orden del día. El presupuesto, todos lo sabemos, no es infinito. Entonces tenemos que priorizar. Y para priorizar necesitamos a veces acotarnos, ponernos en la apertura que nos hemos puesto de espacio, que os he puesto, y de tiempo, que os hemos puesto también. Y terminan saliendo cosas que, que terminan estando arriba. Sigo necesitando voluntario y voluntaria, ¿eh? Eh, aquí arriba del grupo del clima. Y está el autoconsumo en la edificación municipal, o sea fijaos cómo tenemos aquí arriba las adaptaciones, sobre todo eh, actuaciones dedicadas a la adaptación. O sea, necesitamos adaptarnos un poco por la vía de la urgencia, ¿no? Porque tenemos, vamos a tener sequía, porque tenemos que adaptarnos. Y también tenemos aquí en la parte superior las comunidades energéticas, como una la, la actuación sobre la energía es algo que tenemos muy presente, ¿no? En la actualidad. Y también está arriba el fomento del autoconsumo. O sea, que arriba tenemos energía y adaptación, como dos de los criterios más importantes. No tengo manos suficientes como para anotar todo esto, ya que no tenemos voluntarios. Eh, o sea, energía y adaptación, vamos a ver. Energía y adaptación. Un, un aplauso para el voluntario. Adelante. Soy Víctor Coloma, del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga y os voy a explicar un poco lo que hemos hecho, que es muy poco, porque nos lo han dado casi todo ya preparado. No sé si el micrófono llega, porque mi vista, si no llega el micrófono, mi vista no llega allí. ¿eh? Tenemos por aquí la eliminación de islas de calor, y tenemos por aquí el arbolado, aquí tenemos el fomento de autoconsumo, comunidades energéticas, o sea, aquí ya hemos visto la adaptación y, el auto, y, el, y la cuestión energética. En cuanto a adaptación, ¿habéis visto algo importante? Adaptación, actuaciones en sequía, adaptación al clima, y actuaciones en arbolado, adaptación al clima. Bueno, son dos, son dos cosas que están unidas. Ponte el micro un poquito más cerca. La, es que no veo. La, las actuaciones en sequía, adaptación al clima el y el arbolado son dos cosas que afectan directamente. Si el arbolado no, no le enfocamos para que nos proteja de, del calor, de la realidad solar, de que nos... nos ...arrope de todas las inclemencias y nos dé... ...porque dicen que, que un árbol es, es un obrero que trabaja gratis para nosotros... ...o sea, el, el, tenemos que concienciarnos que los árboles eh, van unidos a las personas... ...si no hay árboles no, no hay vida. Y, y la adaptación, eh, actuaciones en sequía y adaptación al clima... ...pues eh, lo estamos viendo, el clima está cambiando... ...cada vez hay menos lluvias y Necesitamos eh, plantas que estén adaptadas a esta nueva situación. Primero, a, la, a, a elevadas temperaturas, que es una cosa también que varía mucho en, en el tipo de las plantas. Eh, hay plantas que dicen que dentro de unos años no van a estar adaptadas a, al clima porque ha subido la temperatura bastante y, y van a morir. Eso... Y luego por aquí, tenéis por aquí el segundo lugar las islas de, color, de calor, la, la rotura, la eliminación de islas de calor y por último ya el tema de vehículos no contaminantes y transporte. Bueno, la, la, las islas de calor eh, es una cosa que no se valoraba hasta hace, hasta hace muy poco y, y hay que concienciarse de que todas esas zonas que absorben calor y que suben la temperatura de nuestras ciudades 2-3 grados pues hay que intentar eh, o eliminarlas o por lo menos un, no construir más zonas que, que generen ese problema. Y luego en el... Ah, mira... La... Sí, en, el, en el transporte eh, estamos ya bastante concienciados en, en eh, eh, automóviles o vehículos de transporte que se alimenten con energía eléctrica, con baterías o con con otro tipo de, de materias primas que sean menos contaminantes, hubo un tiempo que se llevaban las, las, las de gas, ¿no? el gas ya ha pasado a un segundo plano y ahora en muchas ciudades ya casi todos los autobuses son eléctricos, los vehículos son eléctricos, se está eh, eh, bonificando y se está prohibiendo también a la vez eh, que los vehículos más contaminantes circulen por los cargos urbanos, y hay que darse cuenta de que toda esa contaminación eh, produce eh, trastornos eh, en, en el sistema respiratorio y, y, y produce además también una elevación de la temperatura. Eh, en, hay, hay ciudades que, que por causa de la, las emisiones de, de estos vehículos que van con gasóleo o con gasolina, pues la temperatura sube también un grado y... Y tenemos que luchar por eso porque esos cambios de un grado, de dos grados, afectan mucho a la, a, a la vida de las personas y a la vida de, de las plantas y de los parques y jardines que tenemos en los municipios. Entonces, eh, es un pequeño granito de arena, pero el, el, el ayudar con menos contaminación, con sistemas más eficaces, eh, placas solares o, o captación de energía. Eh, del viento, eso ayuda mucho y, y, y cada grano de arena, pues, va a ayudar a que en un futuro nuestros pueblos y nuestras ciudades pues sean más habitables y más cómodos. No sé si quieres que te cuente bien, más. Bien, bien, está, está perfecto. Yo creo que más o menos tenemos que la, la prioridad es la parte energética. Habría mucho que hablar ahí, no tendremos que transformarnos, pero también hay que hacerlo de forma sostenible. Eh, es importante que habléis o, o, o veis como algo muy importante la adaptación, seguido posteriormente de ese fenómeno de Islas de Calor y por último ya la parte del, del transporte. Hay una, hay una acción importante. ...que hemos puesto en marcha en nuestro municipio... ...y es la bonificación del IBI... ...para todos aquellos eh, que en sus viviendas... ...para uso particular... ...instalen placas solares. Ahí tenemos Muchas de las acciones que, que llevamos a cabo... ...los particulares... ...las llevamos porque nos afectan al bolsillo... ...si no pasamos de ellas... ...entonces eh, una forma de fomentar... El, el, la instalación de placas solares para el autoconsumo, es eh, que nosotros bonificamos el 50% de IBI, el IBI es de Urbana, claro, no es de, no es de Rústica, ¿no? Bueno, el IBI de Urbana, eh, un 50% durante 10 años. Es decir, que es, es una pasada. Yo eso, esa propuesta la hice cuando estaba en la oposición, pero cuando sea alcalde la voy a quitar porque si no se arruina el ayuntamiento. Porque... <risa> bueno, bueno. Cuando es uno cuando uno está en la oposición. Bueno, fijáis el 100%? No, el 50%, ah, 50. el 50%. El 50%. De todas las maneras, eh, sí que lo ha pedido varios vecinos, pero no demasiados. no, demasiado. Todavía no nos arruinamos. No, no, no. No, además la contraprestación es importante porque, porque el, el, el que tú seas autosuficiente es eh, te, te ...quita de, de todas las mafias que nos están chupando... Descarga, el, descarga mucho la, <risa> ...nos están chupando el... el to, ...la concentración to, de la sí, producción... ...sí, sí, sí, sí... Y, ...y además de la bonificación en el IBI... ...también tenemos una bonificación del 95% en el ICIO... ...para la instalación de esas placas... ...o sea, el proyecto... ...que tiene un impuesto de construcciones y obras... Eh, ...también está bonificado el 95%. En este caso... Es para la instalación de placas, pero cualquier medida que hagamos, que pasa lo mismo con la PAC en, en ayudas agrarias, si nos afectan al bolsillo las ponemos en marcha. Si no, afectan, si no nos afectan al bolsillo eh, no las vemos beneficiosas, ni para nosotros ni para nadie. Es decir, que todas las actuaciones que hagamos tienen que ir encaminadas a que de una manera directa nosotros veamos el ahorro eh, de nuestro… Es una de las estrategias y desde luego, gracias, mucho. un aplauso. Esa, esa parte que apunta, si veíais, el, decíamos, empecé mi ponencia esta mañana diciendo que íbamos a hablar de la sostenibilidad en toda su amplitud, empezando por la sostenibilidad ambiental, pero continuando después por la sostenibilidad económica y social. En la siguiente sesión hablaremos un poquito más de esa parte más económica, porque necesitamos de la, de la concurrencia de las tres vías para que esto pueda sostenerse, y efectivamente es una de las vías de acción. No es la única, tenemos aquí un ejemplo de, de acción en el que los municipios, no en Villa Bermudo, el, el, los, los ciudadanos se han unido para trabajar sin un interés económico. Pero eso no niega que cuando realizamos una acción en la que integramos la variable económica puede ser una garantía de éxito y ahí tenéis un ejemplo. Bueno, espero que hasta el a que, que llegados a este punto ya tengáis vuestro, en vuestro diagrama, en cada uno de los ámbitos situado, un poquito en qué punto estamos, eh, pero también, y me interesa especialmente, cuál es el siguiente paso, en cada municipio cuál es el, el horizonte de acción. Si tenéis eso, ya nos llevamos algo del día de hoy. Terminamos la jornada, no sé cuánto tiempo tenemos para hacer un pequeño comentario común, de eh, mano alzada, pregunta, consultorio, interés sobre un proyecto concreto, eh, no sé cuánto tiempo, de cuánto tiempo disponemos para esta parte, ya estamos sobre hora, ¿no? Si estamos para un par de preguntas, si alguien tiene algún par, alguna pregunta sobre un proyecto concreto o sobre un tema concreto que tenga pregunta, por allí. Vale, eh, si me permite repito la pregunta para que cuando este vídeo se monte entre por aquí, básicamente tu, tu pregunta entiendo que va por la vía de que el, auto, el fomento del autoconsumo doméstico la, tiene mucha burocracia y las ayudas económicas terminan tardando mucho en llegar y lo que se necesita es una anticipación. Entonces, eh, bueno, yo no puedo representar a la Junta de Castilla y León, y mucho menos a la parte de las ayudas. Si hay alguien que quiera mover ficha en este sentido, yo le cedo el micrófono. Pero entiendo que al final es, no, es algo común a todas las ayudas y a toda la administración, la parte de la burocracia y la parte de la lentitud de la movilización de recursos económicos. No, no creo que... O sea, quiero decir, no, no, no es solo en esa parte, pero es cierto que es urgente. La, la, la, la, tu, tu, tu alegato es que necesita ayuda a la inversión para la transición energética, ¿no? a la inversión privada. Es algo que dejamos ahí. Ojalá pudiera ayudarte ese, ese recurso económico, no lo voy a tener, pero le, de, lo dejamos y va, se, queda, se queda registrado tu... ¿Alguna otra pregunta sobre los proyectos, sobre la sostenibilidad ambiental en municipios que hemos trabajado hoy? ¿Alguna cuestión? Ah, vale. si, he puesto, si es, si, si es solo de intendencia. Pues... Sí, eh, bueno, si es intendencia no hace falta sí, que señor. se grabe. Si o sea, quieres, cortamos <risa> aquí ya. Despedimos, si quieres, me dejas y hacemos el despido. Bueno, pues con, esta, con esto entonces, eh, antes de pasar a la parte de intendencia, primero quiero eh, daros las gracias por haber estado ahí, por haberos apuntado a esta, a esta mañana y sobre todo por haber contribuido a ese conocimiento conjunto que acabamos de hacer aquí que lo hemos hecho en muy pocos minutos, pero que fijaos, tenéis mucho en común. Eh, luego a la hora de hacer las rondas teníais, coincidíais mucho y que a todos nos ofrece como una idea de qué es lo que se está cociendo en la sostenibilidad ambiental en los municipios de Castilla y León, que tenemos mucho hecho, pero también tenemos mucho por hacer y espero que os llevéis ahí, por un lado la medallita de lo que hayáis hecho, pero también por otro lado cuál es el horizonte. Quería terminar con esto, con ese agradecimiento y con ese horizonte de acción y pasamos a la parte de intendencia.